Las movilizaciones serán por 48 horas, pero si las autoridades no acuden al llamado, se extenderán por tiempo indefinido, según informó Edito Hernández, presidente de la Junta de Vecinos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.